Hola qué tal, los saludo en nombre del Equipo de Vida y Estilo Saludable, hoy les voy a compartir un arma milagrosa, sana y sabrosa, la miel con canela. ¿Para qué sirven la canela y la miel? ¿Cuáles son sus beneficios y sus propiedades curativas? Se dice que la miel tiene muchos beneficios para la salud y en combinación con diferentes especias. Estos efectos son aún más importantes y pueden tener un efecto aún mejor en su salud. La combinación de canela y miel es un verdadero todoterreno, pero ¿cuáles son esos beneficios y cómo funcionan? Averigua en este video más sobre la mezcla de miel con canela y aprende todo sobre esta gran combinación. Canela y miel, una mezcla con poder curativo. De hecho, Nuestros antepasados ya lo sabían, la canela y la miel se encuentran sin duda entre los ingredientes más probados de la medicina doméstica. Incluso hace siglos en Grecia y en Egipto, así como en el Imperio Romano, la corteza de canela de la que se extrae el polvo de canela se valoraba como un componente muy importante en los ungüentos y aceites. En China, la canela se ha utilizado como especia y remedio durante al menos 4000 años. Según nuevos estudios, se dice que los aceites esenciales extraídos de la corteza de canela reducen los niveles de azúcar en la sangre. Además, el aceite de canela tiene un efecto calmante, estimulante del apetito, con propiedades digestivas, antiespasmódico, analgésico y germinativo. La canela más noble es la que proviene de Ceylan, y es por lo tanto la preferida. La dosis diaria de un miligramo de canela por kilogramo de peso corporal se considera absolutamente segura e inofensiva. Miel de canela hecha en casa. En primer lugar, se plantea la cuestión de si quiere hacer su propia miel o usar productos comprados para elaborar su miel de canela. Si compra miel para la producción de miel de canela, asegúrese de utilizar solo la miel de apicultores, preferentemente de su región, y no utilice los productos de venta masiva de los supermercados. Para la miel de canela, debes usar canela de ceilán de calidad orgánica. Como regla general, media cucharadita de canela por una cucharada de miel. Canela y miel, ¿cuáles son los beneficios para la salud de esta combinación? La canela y la miel ya son muy saludables por sí solas y tienen muchos beneficios. Los beneficios son aún mayores cuando se combinan. Por ejemplo, la canela y la miel tiene un efecto beneficioso en el metabolismo y puede promover la pérdida de peso. Además, la combinación tiene un efecto reductor de los niveles de insulina y fortalece el sistema inmunológico. Canela y miel contra las enfermedades. Según estudios científicos, la combinación de canela y miel también tendría un efecto positivo en muchas enfermedades, y entre estas se incluyen enfermedades cardíacas, artritis, cistitis, Disminuye los niveles de colesterol, resfriados, problemas en el sistema inmunológico, pérdida de peso, agotamiento, mal aliento, malestar estomacal y muchos más. Enfermedades cardíacas. Estudios realizados en países como los Estados Unidos y el Canadá han confirmado el efecto curativo de una mezcla de canela y miel en innumerables dolencias. Si se unta un pan con miel y canela todos los días, en lugar de mermelada o galea, se puede reducir el nivel de colesterol en las arterias y prevenir un ataque al corazón. Esta recomendación se ha convertido desde hace mucho tiempo en la norma en los asilos de ancianos de Estados Unidos y Canadá, especialmente porque la canela y la miel también revitalizan las arterias y las venas. Artritis Las personas con artritis Deben disolver una o dos cucharadas de miel con canela en agua caliente dos veces al día, por la mañana y por la noche, y beberla. La artritis crónica también se puede aliviar en gran medida de esta manera. Esto está confirmado por un estudio de la Universidad de Copenhague. 73 de las 200 personas que se hicieron la prueba dijeron que ya no sentían dolor después de una semana de tratamiento con miel de canela. En cuatro semanas, todos los probadores sintieron un alivio considerable. CISTITIS Disuelva una cucharadita de miel y canela en un vaso de agua caliente. Beba una vez al día, esto destruirá todas las bacterias de la vejiga. COLESTEROL Se dice que una mezcla de miel y canela puede ayudar a disminuir el riesgo de padecimientos cardiovasculares ya que favorece la circulación arterial, reduce el colesterol, fortalece el corazón y regulariza su ritmo. Resfriados En el caso de la tos y los resfríos el uso de este remedio natural resulta muy eficaz, ya que proporciona un mejor alivio para las personas que presentan síntomas de resfriado. Por otro lado, con sus propiedades antitusivas, reduce los ataques de tos, Tomar una cucharada de miel y media cucharadita de canela durante tres días ayuda a expulsar las mucosidades y disminuye las inflamaciones. Problemas en el sistema inmunológico Además de las vitaminas, la miel también contiene grandes cantidades de hierro. Una mezcla con canela puede fortalecer el sistema inmunológico y estimular la formación de glóbulos blancos. Con las mismas cantidades recomendadas para la cistitis, todo el sistema inmunológico puede ser reconstituido. Acidez estomacal. Las personas con acidez estomacal pueden tomar una o dos cucharaditas de miel espolvoreadas con canela antes de cada comida pesada. Esto también ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. Pérdida de peso. También puedes perder peso con la canela y la miel. Para ello, antes de desayunar y antes de acostarse, hierve un vaso de agua con la cantidad de canela y miel que te guste y bébela. Agotamiento Las personas mayores se vuelven más ágiles si disuelven media cucharadita de miel y un poco de canela en polvo en agua y la beben por la mañana y por la tarde alrededor de las 3 de la tarde. Mal aliento. Se añade una cucharadita de miel y un poco de canela en un vaso de agua tibia para hacer gárgaras calientes por la mañana. Esto evita el mal aliento y asegura un aliento fresco durante todo el día. Otros beneficios de la canela y la miel. Esta combinación no solo tiene un buen sabor, sino que también tiene muchas ventajas para su uso en el exterior. Por lo tanto, la combinación de canela y miel Debería de ayudar también, por ejemplo, para la pérdida de cabello, mezclar una cucharada de miel y una cucharadita de canela con aceite de oliva caliente, y aplicarla al cuero cabelludo, dejarla actuar unos 15 minutos y luego enjuagar. Para las picaduras de insectos, mezclar la miel con la canela y aplicarla en la picadura. Para el dolor de muelas, mezclar agua caliente con canela y miel y hacer gárgaras con ella. Flatulencias, tomar una cucharada de miel de canela antes de cada comida abundante. Para los problemas de la piel, las manchas de la piel, incluidas el eczema, la tiña y el acné pueden eliminarse en poco tiempo aplicando una mezcla de miel y canela a partes iguales en las zonas adecuadas. La miel se hace líquida primero calentándola suavemente para absorber la misma cantidad de canela. La solución se aplica brotando las zonas afectadas con un bastoncillo de algodón. ¿Qué hay que considerar para tomar la canela y la miel? Se recomienda tomar la mezcla de miel y canela por la mañana, ya que es cuando los ingredientes activos pueden absorberse mejor. Si no te gusta la combinación de canela y miel, puedes disolver ambas en agua. Esta agua de miel de canela es segura para beber. Disuelva la miel en agua caliente, pero asegúrese de que el agua no hierva, porque de lo contrario perderá sus valiosos ingredientes miel de canela cremosa por agitación, un sabor muy especial. Muchos apicultores ya ofrecen la miel en crema. Esta se produce de la siguiente manera. La miel se mezcla con un 10% de miel ya cristalizada y luego se remueve hasta que se vuelve cremosa. Esto funciona mejor con una espiral de agitación o un agitador. Se sujetan en un talado robusto y se mezcla la miel hasta obtener una masa homogénea. La característica especial de esta miel cremosa es que puede ser mezclada con canela y de esta manera se puede producir más miel y almacenarla por más tiempo. Canela y miel, sabrosa y fácil de hacer. No solo es particularmente deliciosa y sabrosa, sino también buena para la salud. Disfrute ahora la combinación de canela y miel. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy. Espero que realmente les haya gustado estos consejos y los puedan poner en práctica en su día a día. Recuerden que pueden suscribirse al canal dándole clic al botón rojo que está aquí abajo y activar la campanilla de notificaciones también. Nos vemos en el próximo video.